Hola soy Anoes, sé, estamos es en Dragon Ball Z Kakaoach capítulo 8 Y bueno, eh, como sabéis En el capítulo anterior lo que hicimos fue recoger piezas que le tenemos que llevar a Bulma Así que vamos a llevarle las piezas Imagino que será eh, Obviamente tiene que ser Incorporación cápsula o no sé Vamos a probar ahí, si no está ahí, pues bueno Ya está Porque a ver otro lugar no creo que sea vale pues nos vamos al mapa del mundo y corporación cápsula justamente ahí creo y si no está ahí pues bueno ahora lo vemos bien hostia que blanco se me ve simplemente es que era esto o no haber luz prácticamente así que bueno simplemente subí un poco la persiana pero se me ve blanco Claro, pero aquí no es, entonces. Claro. Ahora aquí no es. Creía que sí, pero no. Ok. Pues... a ver. Es que a ver, ¿dónde me indica qué es? Supongo que aquí. Eh... West City... Sí, el eh, West. Pues. Claro, es que esto está un poco en... Imagino que aquí. West City. Porque no hay ningún sitio que sea exacto eso. Eh, vale, a ver por dónde es. Vale, sí, justamente aquí. Claro, es en cápsula, pero... Vale, entonces lo único que tenemos que haber hecho es salir de la cápsula y ya está. En la corporación cápsula. Eh, vale, vamos a ver. Eh, es para crear la máquina del, del tipo que iba a viajar. Eh, la nave espacial para ir al planeta América. Eh, hola, he activado como un DLC, no sé cómo se activa. Creo que solamente se puede con Goku o no, o no tengo ni idea. Luego lo vemos a ver qué es. Perfecto. Vale, la tenemos ya en esto de emblemas de armas, justamente. Vale. Esta. Vale, esta se pone en comunidad de desarrollo. Pues yo creo que así de inventos y eso. Pues ella. Porque a ver, eh, fuera de aquí, ¿cuáles? ¿Cuáles tenemos? Bueno, no sé si se puede ver. Pero creo que todos los tenemos puestos en algún lado. Así que bueno, ya veremos si se pone otro de desarrollo o lo que sea. Luego eso sí, cuando terminemos la serie. Eh, la voy a continuar porque sé que luego hay como un boss y algo así y bueno pues lo haré pero eso ya lo haré en directo no no lo hacen no cuando esté terminada después del orebu de eh, se supone que luego a eh, matas a x número de personas o lo que sea de enemigos y creo que puede encontrar como un, como un boss por así decirlo Vale eh, ¿Qué hay que hacer? Hablo con Luma cuando lo tengas todo listo eh, Poca vida Necesitamos Necesitamos un poco de vida eh, Vale, creo que me lo puedo tomar por aquí, ¿no? Ok A ver, primero nos tomamos algún objeto que llevemos, aunque yo creo que sería mejor ir a beber vale es decir a que nos haga un menú de esos un menú completo si, sí, vamos a comer esto eh, porque no me deja pasar más what? ah, vale, cancelar eh, medalla de menú lo cangrejo, esto un poco Nada, sal con hueso. A ver, supongo que me como otro. Estoy ya es por comer algo. Eh, vale, lo que tenemos que mirar es... Tenemos para recuperar vida. Eh, ahora mismo, no sé por qué no me sale el nombre, pero ya sabéis el que es. Como, la, como una poción. Mm, por aquí yo no veo... Vale, pues sí, creo que es necesario comprar eso. Eh, aunque bueno, sí, por si acaso Pero lo que no sé es si se comparte Creo que sí, pero no Es que no, no estoy seguro Vale, vamos a Armas para el mundo Y a ver, eh, vamos a comprar Porque tengo un huevo de semis Así que eh, A ver Al... No sé qué aldea prefiero Pero a ver, la que sea bueno, pero la, la ciudad, vamos a la ciudad ya está. Yo creo que salimos por aquí. Vamos a la ciudad ya está. Eh, Adiós, un placer. Nos vamos. Eh, sí, sí, sí, sí, queremos salir. A ver qué nos vendrán en la ciudad. Eh, hablar, pero esto solamente son piezas, claro. Comprar, a ver. No, esto no. Que sí, por lo visto se puede montar como un robot o algo así, eh, pero... Por ahora no Vamos a mirar el mapa, un momento Vale, ese es de tuercas A lo mejor este de aquí Bueno, ese parece solo comida Eh, parece eh, ¿vale? la información Parece, vale, sí, aquí tiene que ser Colocar Colocar marcador, perfecto Vale eh, por aquí es No Vale, ahí Eh, Volvamos un poco Hacia abajo Vale. A ver Aquí tenemos a Bambi el de ese A ver Creo que era este Si no me equivoco eh, vale, si, sí, justamente Eh, no tengo, 55 Eh, como... Vale, vale, ya, ya lo tengo Voy a venderte, a ver ¿Precio? A ver, lo que más cuesta Es que voy a jugar... No A ver De esto les vendo 20 Para todos Toros no, yo creo que unos... 15, ¿sí? De carne de bestia tengo pocos De este le voy a vender 4 Vale, eh, a ver... De manzana le voy a vender 32 bueno, Porque tampoco es que no estemos usando mucho De huevo unos 12 Al final vamos a tener bastante para 16 Vale y tampoco te tarda tanto 3 eh, cebolla 1 que esa se usa bastante pero bueno almeja gambas 2 vale perfecto de esta de esta vamos a venderle 32 para nada 29 vale perfecto tenemos 29 de esta una de esto 1 eh, menos que han grabado eso no uh. esto así porque uno da un huevo de plata tenemos 9 se vender. 7 porque queda algo pero vamos 3 y de esto pues poco más bueno esto tengo mucho así que unos 10 bueno vos algo más así que tengamos un huevo, vale. Tres. Y poco más, ya está. Tenemos 12.000. 12.000 solamente en un momento. Eh, a ver, dita bebida. Esta, esta y esta. Voy a comprar todo esto, vale. Porque vamos a failar un huevo y lo sabes Vale. De esta a otra. Eh, y tres de todas estas eh, Me compro dos más no. Una y otra eh, no. Vale, eh, una Vita be bebida grande Y una pequeña Vale, eh, otra Otra Sí, eh, me voy a pasar pero es que Mejor que sobre que falte Vale, pues ya está no! Ya está, adiós, un placer eh, a ver, ¿qué más hay Vale, cuando tengas todo preparado, pues yo creo que ya Así que vamos para allá Aquí abajo, vamos para abajo cápsula de y Y a ver, porque creo que ahora es... Ya es 100% que vamos a Namek Vale, así que... Vamos para adentro, eh, sí, corporación cápsula Vale, pues yo, eh, Pues que me voy a Namek, adiós... No sé por qué me pongo toda a hablar con él, pero bueno, es como la... No? Eh, pero ¿cómo vas a tener hambre si acabas de comer? Acabas de comer, si ¿sí? que quieres ver a tu madre? Pues no... Pues no, te vas directa, que vale si sí, decir, hostia este... Eh, sí, perfecto Ah, vale, que todavía no nos vamos directamente ¿Tú eres nivel, nivel 16, supongo? ¿Imagino? ¿No me vale. Pues allá vamos a planeta. Burmatachimachkyu, Otachi, Sanju, Yonichime, Pues han ido rápido, ¿no? Lo siguiente. Porque durante cuatro días, a saber a cuántos años luce está el planeta, a saber. ¡Miata! ¡Miata! ¡Miata! ¡Miata! ¡Miata! Uh -oh. Puede ser o Vegeta o Freezer, no sé quién será. Bueno, ¿Eh? ese es el que no hay nada de ahora veremos Vale, Vegeta, Vegeta. ¡Mi, mi, ¿Sí? mi! ¡Saya's ¿Sí? ¡Qué hay! ¡Se ¡Vegeta! Pues ahí vemos a Vegeta tranquilamente. No más Pero eso de bajar el como lo hacen, es decir. Wakatta wa. Por ahí z Kamejirisan ni kono kotoだけ連絡する. Tierra. Tierra. Tierra. Tierra. Tierra. Tierra. Tierra. Tierra. Tierra. Tierra esa nave cuál es, es decir, Freezer no creo. Ah, oh, os parece muy pequeña para hacerlo. Justamente solo de Freezer los soldados. ¡Oh! Okay, okay. <laughs> チャオ。フリーザ様2つ 問題 9 2 Eh, va a sonar raro, pero no sé quién es Qui ahora mismo. Por lo menos no me suena. Ah, vale, es este. Vamos, ah, pero este es importante. Nada. Me refiero a lo no que es la historia o no lo ves en la serie. Son que matan en dos segundos pero siempre eso? la pregunta esos también son Sayan o esos no otros son los que tiene. o se parecen mucho. ¿Mm -hmm. de <todos> no es es ¡Pam! No juegas Aunque bueno, claro, iba a decir en dos meses Pero todavía no salió de Bulma, así que ¡Joder! ¡Pam! <risa> Let's go. Let's go. Vale, esto es lo que me, Esto es lo que quería. Vale. Esquivamos. Esquivamos. Más enco. Vale. Porque ahora quita nos vida. Vale. Vale, apoyo. Venga, la solar, Jirin, venga, vamos. Vale, perfecto. Rafa de aquí. Y muerto. Vale, ahora queda el otro. Macento. Vale. Aunque siempre le hago lo mismo, no también se eh, Un mazazo de estos. Perfecto. La continuación le he dado. no estoy seguro. Vale, eh, un paso corporal Vale, perfecto La verdad, muy fácil No hemos tardado ni dos minutos en matarlo, ya está Una S obviamente La verdad que muy bien, no, porque ahora la nave Destroza Lo bueno que Goku como no se puede teletransportar Pues bueno, no va a ser aquí un problema grande どうやらただ者では 2人 2つ。はい。ベジータと1500 ほどでした 1500 ですか。こうって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 Vamos a pelear siendo Vegeta porque me apetece, ¿sabes? Uh. La nave de Freezer, justamente. <risa> vale. Vale, pues vamos. No. Pues sí, contra Wii. No. Sube, sube. Vale Voy a mirar una cosa primero es... Los objetos los tiene él también Es decir, todos los personajes Tienen los mismos objetos ¿sí? Perfecto, entonces facilísimo eh... What? lo mató solamente dándole Y tanto que no vale la pena Vale, まさか貴様の方からやってくるとはなベジータ<笑> ¿quién <腕を落としたようだな>。その戦闘力じゃ貴様に勝ち目はないぜ el hombre que te Veintidós mil. Pero bueno, ahora llegan a millones, pero bueno. Para ese entonces era mucho. La verdad que sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Vamos, let's go. Vale. Vale. Vale. Oh, wow, wow. Y se pone la polla. Para el cañón que es el que conozco de verdad. Eh, vale, esto me mola bastante el campo en Gandalf. Eh, a ver. Toma, perfecto. Vale, ah, que cama un poco. Oh. Vale. Uh. vale. Vale, a vale, lo pido que ahí. Vale. Vale, el crítico por lo menos hacia el lado, vale. Una ropa de aquí, yo creo que rentable eh, vale. Vamos a intentar recargar un poco el. Vale, quiero hacer una cerradita. Eh, vale. Vale. Eh, acerca toda una rápido Vale, Rafa. Vale, el cañón. El cañón pita un huevo, lo que pasa es que es muy fácil que lo Vale, ahora. Vale, perfecto. Pues no, no le doy nada. Cuidado, voy a intentar que se lo A ver. Sé que a lo mejor me va a meter a la primera con la tontería. Pero es que no me sale ninguno. Ahora, perfecto. Es que es el que más quita, pero este es el más difícil que le des. Vale, pero una S, eh. No está mal, eh. Uh. Pam. Y explotó. Hmm. Bastante sencillo, por ahora no hay una dificultad que tú digas ¡Buah! ¡Qué difícil! <risa> la verdad que la sonrisa esa es siempre de Freezer ya sea en el idioma original como es el japonés o, o como en la traducción al Castilla castellano la que yo he visto claro obviamente la sonrisa un poco de a ver o o así. Vale, Vale, tenemos Vegeta. Vegeta Eh, ¿de cuál es esto? es no no que no es una, nuevo. no oh, no creo. no ¡Oh, no, no! ¡Ya ¡Ya Burma, aquí, vale, pues la nave por ahora... Fatal. Vale, ahora no puedes volar ni disparar a Rafa de aquí. Ok. ¿Eh, ¿Qué pasa? Brilliant. Vale, pues a ver dónde nos escondemos. Por ahora Vegeta está a medias, es decir. Entre bueno y más. Por ahora no se puede fiar todavía de él. Pronto, seguramente, pero por ahora. Vale hay que encontrar por lo visto. Un sitio, pues yo creo que por aquí. Yo creo que aquí, de hecho, es que me lo indica. No es que lo crea Vale aceleramos vale. un poco Si sí lo hace, por lo menos Perfecto, aquí ¿What? ¿Qué está pasando con la voz? Vale está pasando con la voz? 背pad <音楽>隠れろ。 ¿Eh? Qué te escondes, Burma El ejército de freezer. I, i, i, i, Vale. Ahora ya lo pensaremos, eh, vale una S, perfecto. Siguiente, vale. ビランレベル 17 から連絡を受けた es no, no me acordaba que la nave esa en la que viajaba era una modificación de la nave en la que se llevó el niño no lo sabía no me acordaba a ver de eso porque a ver, verlo he visto pero... a ver, ¿qué ocurre? so, su posición es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? la lanza y abrir la casa, apoyo alma. Vale a ver qué pasa. Vale, a ver Ahora no ver. volar ni disparar Ya lo ha dicho antes por ahí, si es que sí. vale, voy a ir cogiendo ya que estoy todo esto pero lo de dinero, imagino que haciendo las misiones y poco más y vendiendo es la única forma de conseguir o sea vale, bueno, tampoco vale. Vasenko. Vale, es que quiero no... hacer más cosas, pero probablemente la gente puede... que el tampoco es que tenga un nivel Vale, creo que le puede activar otro, luego se va a activar. Me hacía falta nivel 15, pero somos 17, ¿verdad? Sí, 17, ¿verdad? Vale. Es que el mejor que tiene es el Vasenko y el... Yo diría que este también, el Masazo Metido. Bueno, es peor. Pues ya sabía. Una S. Vale, pues sigamos. Hasta allí a ver qué hay. A ver. ¿Por qué no corre? A ver. Vale, ahora, no sé por qué no ha ido Eh, espera, eh, podríamos haber cogido eso, bueno, ahora igual Ya hacemos aquí? La aldea no me queda, no se llamaba el...? No me acuerdo ahora mismo ¿Nani Dende, mira, Dende 暗線なめき野森、竜野なめき野森。だっ ha a ver claro si quieres le destruyes la aldea matas a la gente o lo que sea eso no es el César. qué Claro, da igual que lo tengan, porque si ellos no saben decir la palabra en la eh, da igual. Menos mal que estamos ahí, creo que. Y estamos porque si seno... no. No ha hace buena idea morir eso, creo. De. Pero bueno. Vale, vamos a intentar reventarlo Fue Eso es, Samuanda, vamos ¿Qué, qué, qué, qué. Revienta a Rororia ya salgo ya a freezer, ya te venga. A Freezer sé que no, pero bueno. A Nororia pues imagen. Te va a costar más que lo. Porque esto es bastante más fuerte. No es que sea fuerte, realmente gusta. Vale. Vale, hay que usar el apoyo con el apoyo. Un Kame eh, Vale, bastante. Ahora lo hacemos un macenco. Vale, me he equivocado. Ahora. Va. Vale, pero lo he hecho mal. Uh, he fuerte, eh. Vale. Eh, vale. Vale, hace falta. He los objetos. No he equipado. No los he equipado, joder. Me he equipado el objeto. Eh, vale. Eh. Kame Kame A. Vale, nada más. Vale, voy a apagar aquí. No estoy sé porque no me ha salido el mazenco, pero... Eh, no puedo. No vamos a poder, si no recuperamos vida. Pero ya tenía poca. Uh. A ver si pensamos mucho se puede hacer, pero... Ah, ven Con boceta Esto puede ayudar bastante, la verdad Si le damos uh, uh, uh. Uh, aún, se... aún va a costar, pero se puede Vale, bien, bien, bien. Eh, Rafa de aquí. ¿sí? No, no. más ah, Vale, pues bueno, eso. Eh, reintentar. Eh, lo que no sé, ahora con el reintento. Puedo poner... Eh, bueno. Vale, bueno, tampoco tenemos tan poca vida. Que las porciones, no puedo usarlas porque no las he puesto, pues, Como que, joder, no he caído. No he caído, de ¿eh? hecho. Bueno, tampoco ha tocado la caloría, se ha notado. Alberto. Y a veces por lo que sea no lo hace. No la sec a la vez que yo se los mando Y es como la lugar. Vale うり、こんな。お、おはよう Vale, perfecto, es Ahí estamos eh... Otro Perfecto, no le hemos dado ni una, pero perfecto No Ya tenemos eso, vale eh, Otro más centro no no no activa activa eh, más me más enco. eh si no lo esquivo bien la liamos No, no, no. Dime que sí Vale, vale. Vale. Lo he justo a tiempo. Yo creo que esta si puede ese es la única oportunidad. Sin... Recuperar vida no lo tener Uh, perfecto. Vale, vale, vale, vale, vale. Ya lo he pillado. Ya lo he pillado. Que esto estaba justamente controlado para que le hagamos mucho daño. Y justamente cuando le quedaba esa, esa parte, la terminamos de la terminar. La para que encajada con esto, una terminamos batera ¡Ok! Vale, vale, vale. Me dámolo, me dámolo un huevo. ¡Ay, ay! ¡Uy, Starrido! ¡Suda! ¡Cuál! ¡Cuál! ¡Cuál! ¡Cuál! ¡Cuál! ¡Cuál! ¡Cuál! ¡Cuál! ¡Cuál! ¡Cuál! ¡Cuál! ¡Cuál! Oh. Y no los vas a pillar. ya Te digo yo que no los pillas nunca en la vida. Voy a ni a Burma. ¿Tienes que caer en el cielo? ¡Sí! ¡T-tacate! ¡Gracias por ver el video! ¡Hey! ¿Qué ¡Dende! ¡Dende! Vale, pues a ver, yo creo que por aquí lo vamos a dejar, ¿eh? Bueno, eh, la cinemática, obviamente. Y -y. Vale, pues aquí con, con Vegeta creo que nos vamos a quedar. Uf. Vegeta tiene control un poco distinto. Eh. Con mucho más... Rápido. Y eso, que la verdad es que hoy me ha gustado bastante el capítulo. Bueno, antes de terminarlo creo que lo que vamos a hacer. Para que no se nos olvide otra vez es... Los objetos y ponerlos porque si no creo que voy a guardar eh, no no en paleta vamos a guardar este para no usar más yo creo que el que menos vamos a usar que a ser este lo vamos a poner eh, vale no, no no guardar en paleta lo vamos a poner aquí eh, los once el... Espera, porque no sé si lo estoy haciendo bien Objetos Vale, sí, está bien Vale, ahora este lo guardamos El M, como es un poco más Importante Yo diría que En el X Aquí Vale, confirmar Y Este lo vamos a A guardar en en este, justamente, todo bien Lo confirmamos y ya estaría Y eso que con Aquí con Vegeta eh, Dejamos el vídeo y bueno Que eso, que espero que os haya gustado, serianos Y nos vemos en el próximo vídeo O oh, directo, adiós